Saludos a de nuevo que al al canalo, a este canal. Esta es Ivano, esta es Johano, es Doble Libro. Ya pasis tres, tres, longa tempo de mi antagua eh, tres, se tres, ni tres, ni tres, tres, tres, tres, video tres, vi, tres, tres, pre book tres, yo estás aro del libro y que ni, Javi eh, Gisanit, la vacinta Monato de Abril. La vacinta Monato niesti se en Berlino, profitante eh, la ocasión eh, por Chesti la Wikimedia Conferenzo en tiú, en Tiú Urbo. Eh, la Wikimedia conferencia Conferenzo estas eh, conveno que eh, en Q recontillas multida personas de todo el mundo Q eh, eh, apartenas a la Wikimedia Modo estas que caer de la canto de Wikipedia que se han caudalizado y la soy de eh, Parto y es que la UCO de persona de y chatas Wikipedia en Kaitia y Afervi. Do eh, mi montón la un nuevo libro en que uní a temas pri. Jovita. ¿Qué estás es la, jo, eh, la jovito en la Euskalinfo? Mi, prof, mi profitis que ni jabas a mí con que la obras en la Wikipedia en la Euskalinfo que ni peti salí. Este por, entonces, entonces, por ti, chiti un libro por ni, caí ni tres dancas, limpro tío, ni daure restas en la mestero, caí dos ni eh, montros al el libro en que unía chetis en el libro de vendello de usita, el libro y, que usa mi preferata libro vendello en Berlino, vi poas claqui en la i, por vidi mi en blogallo un pritio, estas en la hispana, si no piensas que estas sufiche fácil de comprar, y, Google Translate. Eh, temas pri, eh, la más suel ringo, eh, la dute goy, eh, au en la germana de Chai Turme. estás en, en la malnova traduco, me llanjabas eh, la tuta en ver con en la germana, se te en la nova traduco que mi bolis aquí eh, la malnova. Pero el de Minur Povi, sakiri tune eh, duan volumen, mancas la unuan cariatrián, se te bone bueno, poste estas. Eh, adquirí el llanganó. Todo. Mi profitis que hay contactis al amigo de él eh, Barcelona, que hay petis salir adquirir por mí eh, la Hobbiton en la Catalana lingvo en eh, el libro vendell de usita y libro. Hay dol y país a favoron, hay achetis la Hobbiton en la Cataluna. Hay se si vi memoras ni eh, Parolis palabras pritiu chi libro en pasinta video en el que mi tiris que mi chatus legi Ali al libro, ¿qué estás? La cataluna Kai, chefe Emigdres, que me chatus tus la jovito. Todo mi llanjas el libro y dan casa mi amigo que por por mí. Todo alía libro por la niña colecto de jovito y en malsama el libro. Ali al libro que un día estás las para calfont verge que estás teman de High Castle. De Philip Kadik, la traduco en la, traducción la Germana compreneble. Este es el libro que uníam Legis, que hay poste ni me pensas eh, ni para los pregí. Eh, mi trechata sin sficio, que hay profetis que eh, mi ti en Pecot Books, la libro que de... vendé de los otros Que aquí si me vendiste un libro, bueno, pues, eh, mi debí salchatillín. No, pues la confenso, mi profetis que viajabas a mis Belguio, y este mi Quinon en Belguyo, que hay visitiste un Landon, mi restis en Bruselas. Hay dos que el Bruselo Bruselas estás de limpa urbo. Hay misercillas dos libros en la lengua y palabra en Bruselas. La uno libro que un mi estas la jovito en la Francia. Mi haitis un libro en libro en ellos de usita libro y hay estas mis pensas que te aparta versiota la. La build de Smaug está es tre, tre originala, estrela. Callanca o en la traduco, no apedas la traduco de la, de la runo. Aparto, en la escritmaniero, uno de las escritmanieros que yo el en la libro, eh, en multilibro, la, en la conduco temas por que él traduquí la runo y se el chitui, al chito libro mancaste y parto. Se grabas almeno, uní, al menos, mi algonis nova libro en el mía colecta. Eh, me echó el libro que no este es por mí, se por Nevo, eh, que ya. Un yarichos baldau, estas chitio que estas schlafgut, que significa muy en la gerbana, y estas penaje buildoy, estas usita libro, estas, bueno, en mi bolis doni gina al lichar, bueno, estas en alia limbo, estas libro, estas usita libro, mi bolas que lilar no tiene ni en shadila limbo, en el Reusí la libro, mira, de libro en que estás perdida ahí por la mundo? Sabi illin, el legi. En Bruselas, ¿o ni ancao para hablar la neerlanda? searchis de un longa tiempo libro de la jovito en la neerlanda, comprensible malnova libro, usita libro. Ser mi vive en el la libro no en la neerlanda do mi Chatis de Hobbit, que esta la versión, una versión la volumen de Malmola, Covilpayo, Mitre Chatajin, y costó mucho, de no grabas por tío ni laboras. Si Estás mono. Dos chatis, el libro de que yo no querían, no querían, no querían, no querían, no querían, no querían, no querían, no querían, no querían, no querían, no querían, no no Condivido Jim con like so que... Via can... so <mínStevenambling> y Amico abono el Chiti Canalo, traco sur la tintilo, supre por si chian que a ni a chutas video, cae la venonta doble da libro hoy. Lista Sivano, cae lista Johano, cae ni por si chian que a ni a chutas libro.